Ok, se graba tomas e intercortes para Escorpión al volante con Homero Simpson, pandemia en Springfield, terror en las calles. Oh, oh, oh, oh. Oye, pero ya no sacan pinches nuevos capítulos, güey, son los pinches hmm. capítulos, ¿Estuviste ¿La aquí la toda la noche viendo videos del Escorpión Dorado? Peluche en el estuche. grabar primera parte como March y la referencia que tenemos es esta... 64 ¿Estuviste aquí toda la noche comiendo queso? ¿Estuviste aquí toda la noche comiendo queso? Okay. La línea dice, estuviste aquí toda la noche viendo videos del escorpión dorado ¿Estuviste aquí toda la noche viendo videos del escorpión dorado? ¿Estuviste aquí toda la noche? videos del escorpión dorado no me había dado cuenta que estos audífonos parecen los pelos de homero simpson vemos a homero en la cocina frente a una laptop march entra dice estuviste aquí toda la noche viendo videos del escorpión dorado y homero dice peluche en el estuche no me acordaba de este capítulo ok, okay. entonces dice homero simpson peluche en el estuche okay. Otra que tenemos es... ¡No Homero, no salgas! ¡No Homero, no salgas! Luego dice... ¡Escorpión Dorado! ¡Venme, bueno, de ¡Quería ver si te subes al volante con su majestad! Homero dice... ¡Claro, escorpión! ¡Woo! Me dijeron que traías rosquillas Rosquillas no te manejo, pero... Sí tengo unas pinches morritas acá, así bien... También otra intervención Con abuelo Simpson Mi Homero no es infiel Podría ser mentiroso, puerco, idiota Infiel pero nunca Una estrella porno Homero, Homero Homero no es infiel Podría ser mentiroso, puerco, idiota Infiel pero nunca Una estrella de porno Homero Sinton declara haber engañado a su mujer y su padre. Habló en de su defensa. Mi no es infiel. Podría ser mentiroso, puerco, idiota, infiel mandados ¡Claro, escorpión! ¡Hu, hu, hu, hu! Homero, olvida apagar el celular desde su perspectiva de ED. Escuchamos en el teléfono una serie de acontecimientos de un apocalipsis zombie. Marche, no, Formero, no salgas. Sound effects. Gruñido de... Y, ¿dónde es Homero? Acá está. Zombie le gruñe. Y Homero le dice... ¿Qué tranza, mi homero? Ando aquí en tu pueblo y quería ver si te subes a dar el rol aquí en el escorpión al volante con su majestad. El escorpión dorado suelto en Springfield con el, el Homero Simpson al volante. ¿Qué te parece? Pero va a quedar chingón el video, güey. ¿Con ustedes? Homero Simpson al volante. <risa> no, no. Los pues que ya no te manejo, güey. Pero, pero sí tengo un viejas. Pero sí tengo unas pinches morritas acá, así bien... Ay, oh, bien exquisitas, güey. Las, las rosquillas que hay son para pinches gordos diabéticos Ahora, el alcalde Diamante ¿Cómo habla? El... Este es un aviso de última hora del alcalde Pueblo de Springfield, debido a la epidemia He cancelado mis vacaciones Ok, vamos a hacer el intento Pueblo de Springfield, debido a la epidemia Pueblo de Springfield, debido a la epidemia He cancelado mis vacaciones a las Bahamas no dejaré esta ciudad Nuestra gente es muy resistente a las catástrofes Ya sobrevivimos al domo gigante A los delfines asesinos Lo que pasa aquí en el carro del escorpión dorado Se queda aquí en el carro del escorpión dorado ¡En exclusiva! ¡Humero Simpson declara haber engañado a su mujer! Ve güey, la gente abrazándose Niños jugando en los jardines Todos besándose y tocándose sus pinches lenguas güey. ¡Quítate de aquí baboso! ¡Quítate de aquí, baboso! ¡Quítate de aquí, baboso! Bueno, hay que dar varias tomas a ver cuál le gusta al, al productor, al director. Valiendo, pito güey, la gente abrazándose Niños jugando en los jardines Todos besándose y tocándose sus pinches Lenguas güey. se van a morir si no se Pinche cuidan güey. Ya, ya lo dijo hasta el pinche Doctor Hibbert, quédate en casa Homero se sube al coche espantado y confundido Homero, Qué raro se comporta La gente allá afuera Esto es una basofia Una gran basofia Puro sonso en las calles de Springfield Lala, si nos toca morir Va a ser la muerte más digna si no me morí de amor, hijo. Mira, por ejemplo, ese pendejo. Ese güey no tiene una gripita pendeja, güey. Tampoco, tampoco tiene cara que... Mira, por ejemplo, ese güey tiene... Mira, mira por ejemplo, ese güey. Mira ese pendejo. No, no, no tiene una gripita tan... No tiene una gripita pendeja, no, güey. Tampoco es como que... Tampoco es como... No, tampoco es como que se les cayó de chiquito y quedó todo pendejo, no, güey. Puro pinche... Es un pinche descerebrado inconsciente de mierda. No se ponen ni tapabocas. ¡Puro baboso en las calles de Springfield! Intro, escorpión al volante ¡Escorpión al volante! Con Homero Simpson Bueno, ese no soy yo Homero busca alrededor de la camioneta impaciente de tratar de encontrar algo Homero dice Me dijeron que traías rosquillas Mmm... Sabrosas <risa> Me dijeron que traías rosquillas Mmm... Sabrosas <risa> rosquillas. <risa> no, no, no, no, nunca le haría eso a March. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí, hace mucho entró a la planta Margo Pueblo de Springfield, debido a la epidemia, he cancelado mis vacaciones a las Bahamas. Tenemos aquí personas. Agatel, quédate en casa. Quédate en casa. Tenemos a Flanders. Vámonos. A ver, vamos a intentar a Flanders. ¿Cómo habla Flanders? Oroso, eh, eh, no sé cómo podría agradecerlo, pero sí. Ok, es como titubeante. ¡Amiguititillos! ¡Los invitamos a quedarse en casilla! Hay un virusillo que no está mantandadillo. Amiguititillos, los invitamos a quedarse en casilla. Hay un virusillo que nos está matantidillo. ¿Qué pedo, pinchillo subtitillo? ¿Qué pedo, pinchillo subditillo, Pinche Flanders, güey, ¿qué haces por acá? Espérame, espérame, me están hablando por teléfono. A ver, oh no mames, es tu pinche vecino. A ver, bueno, bueno, ¿qué pasó, pinchillo subditillo, Pinche Flandersillo, ¿qué haces? Wey? ¿Qué? ¿Qué coincidencia ando aquí en tu pueblo con tu vecino? ¿Qué qué haces? ¿Qué, ¿Qué tranza? ¿Qué quieres o qué pedo? ¿Qué están? ¿Qué les está pasando? ¡Esperen! Vamos por. No, pues ya vale madre tu familia, Homero. Márcale, márcale. Y a que Homero Simpson marque. Después de eso le, le dijo esto. Bueno, vamos a hablarles por teléfono. A ver, márcales. Y luego, Homero Simpson dice: 5-5. Cinco, cinco... marca locatel, 56... 11, 11, ¿no? 6, 58, 11, 11. Oh, espérame, espérame, no, no te bajes, güey, está un pinche letrero. Por obligación del gobierno tuvimos que cerrar. No olvides de pedir a domicilio a través de nuestra app. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Nunca le haría eso a March! ¡No! ¡No! ¡Nunca le haría eso a March! ¡No! ¡No, no, no, no, no! no. Ok, déjame grabarlo entonces. Déjame quitar esto. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí, ahí va. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Otra toma. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bueno, sí. Hace mucho entró a la planta amargo. Ah, sí, ya me acordé. Margo es la de. Oh, Margo, llegaste a mi vida volando. Es amargo. Va, dice. Fíjate Zuckerberg, no importa, ya me dio calor Ya Homero, no te enganches Amiguititillos, los invitamos a quedarse en casilla Hay un virusillo que no está matandidillo Ojo que son voces que no sé imitar, eh, pero estoy echando ganas Amiguititillos, los invitamos a quedarse en casilla Hay un virusillo que no está matandidillo Amiguititillos ¡Amiguititillos! los invitamos a quedarse en casilla Hay un virusillo que nos está matantitillo. Hola, soy Max Zuckerberg Te invito a descargar Instagram, Facebook, Lazo Y sígueme haciendo rico Espérame, espérame, no, no te bajes, güey, está un pinche letrero Por obligación del gobierno tuvimos que cerrar Pida a domicilio de nuestra app Pida no... Pi, no olvides de pedir a, no, no olvides de pedir a domicilio con nuestra app A través de nuestra app ¿Sabes qué? Ya cabrón, mejor vamos a poner algo chingón en la radio A ver, pon esta estación, este Ya Homero, no te enganches, es la radio, ni te escucha el cabrón ese Chingada, ¿Chingada madre, las caso, güey, ¿Qué te, ¿qué te pasa, güey? Es más, sí, sí traigo los roscuillas, ya no ten cabrones, güey, ten, ten Aquí, ahorita, la aquí por aquí andaban Oye Homero, ¿y cómo le hacen aquí tu pinche programa para predecir tanta pinche cosa? Para ser así como los pinches Nostradamos de la televisión hasta la pinche pandemia lo... Hasta la pinche pandemia la dijeron que iba a pasar. Son voces extra que seguimos grabando. A ver, voy a dar un texto más grande del alcalde. Princesita, me acercas otra de tus piñas coladas y de una vez te traes una de tus amiguitos. Pinche, no pinches, no pinches mames. Tápate la boca con tu pinche codo. No, no tienes codos güey, pero con... Con esa madre así como salchicha, tápatela con el interior de tu brazo. A chinga, este poco a poco. A ver, damas y caballeros, eh, comien comenzamos el especial de terror con Homero Simpson, zombie. <ríe> Homero, cuéntame, ¿qué se siente ser el pinche necio que nunca creyó en la pandemia? Y ahora estás a punto de valer pito. Adelante, te escuchamos. <ríe> Hace mucho entró a la planta amargo, y aunque me sentí tentado, nunca hicimos nada, y eso quedó en el pasado. Luego el abuelo Simpson. Mi Homero no es infiel. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, infiel, pero nunca una estrella porno. Y ahí está la... La referencia también. No pasa nada, escorpión. El alcalde Diamante ya habló. El alcalde Diamante habla, productor de radio interrumpe. ¡No! ¡Estúpido y sensual, doctor Hibbert! No mames. Estás aquí todo pinche, muriéndote con tu pinche cara toda estúpida, apestando a pinche muerto viviente, güey. Y aún no lo puedes aceptar. ¡En la exclusiva! El pinche Homero Simpson es un puto necio y se lo está llevando la chingada como todo el pinche mundo. Mira, mira ya esto ya está de hueva. No quiero que te mueras aquí en mi pinche auto. Este, ¿Por qué no mejor no, no, nos despedimos que el grito de guerra, no? Y ya te recupera. <ríe> ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en no el estuche! <ríe> Avísenme, pueblo de Springfield. Debido a la epidemia, he cancelado mis vacaciones a las Bahamas. No dejaré esta ciudad. Nuestra gente es muy resistente a las catástrofes. Ya sobrevivimos al domo gigante, a los delfines asesinos y hasta nos han cambiado las voces. Podemos sobrevivir a una gripe, y a una gripita cualquiera. No dejen de salir, abrácense, convivan con sus familiares y sobre todo, paguen impuestos. Luego, Corona Zombie, Homero Simpson. ¡No, no quiero que me laves el parabrisas! ¡Ponte a trabajar, baboso! Deberíamos besarnos para romper la tensión. ¡Oh, oh, oh, oh dale, ya se fue por otro lado este. <risa>